Soy Diego Álvarez Newman, referente del GT Futuro del Trabajo y Cuidado de la Casa Común que corduna, coordina a la doctora Emil Secuda. Somos una red latinoamericana académicos y académicas provenientes de diferentes disciplinas, referentes de organizaciones sociales y del mundo religioso, que frente al llamamiento a resolver la crisis ecológica que ha realizado el Papa Francisco, nos hemos visto interpelados e interpeladas. La crisis ecológica se manifiesta bajo dos aspectos, uno ambiental y uno social. La crisis social tiene que ver con las transformaciones que viene sufriendo el trabajo desde hace décadas y se manifiesta bajo el desempleo, la precarización, la informalidad estructural que sufre América Latina. ¿Es sostenible un sistema donde más de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras se encuentran fuera de la formalidad laboral? La crisis ambiental se manifiesta bajo cambio climático y crisis energética a causa de la acumulación ilimitada de capital. ¿Es sostenible aniquilar los recursos naturales que provee nuestro planeta para sostener tasas de ganancia extraordinaria? Estamos en un contexto histórico en el que hacemos algo o vamos hacia el colapso civilizatorio. Hay una reacción conservadora dispuesta a negar la crisis ambiental, dispuesta a culpabilizar a los sectores más vulnerables de las desigualdades sociales y dispuesta a diseminar discursos de odio. Sin embargo, existen experiencias de sustentabilidad que nos permiten pensar que hay salida. Nuestro GT ha buscado poner en diálogo esas experiencias y abrir soluciones en red que nos permitan encarar otros modos de producción. Muchas gracias.